Una vez que en los módulos anteriores hemos estudiado por un lado el comportamiento de los consumidores y por otro el de las empresas, tanto desde el punto de vista de la producción como de los costes, vamos a pasar en este quinto módulo a examinar los distintos tipos de mercado, algo que seguiremos haciendo en los módulos posteriores. El tipo de mercado que vamos a ver en este módulo quinto es el más conocido es el de la competencia perfecta. Para ello, eh, tendremos distintos apartados. El primero será el que nos hable de los supuestos que se han de dar para que estemos hablando de un mercado de competencia perfecta. En segundo lugar, veremos cuál es la evolución, el funcionamiento del mercado de competencia perfecta. En tercer lugar, eh, relacionado con todo ello, tendremos que ver cuál es el de cierre y el punto de nivelación de una empresa que trabaja en un mercado competitivo, un mercado de competencia perfecta. A continuación veremos, lo veremos principalmente gráficamente, cómo son los beneficios y las pérdidas en la competencia perfecta. Para acabar el, el tema eh, fijándonos en cómo sería la función de oferta de una empresa que trabajase en un mercado de Pasando a desarrollar el primer epígrafe, los supuestos de la competencia perfecta diremos que son cuatro. Son cuatro supuestos que, han, que se han de dar para que estemos en ese tipo de mercado. En primer lugar, ha de existir un numeroso, eh, numerosos compradores y vendedores, un amplio número de compradores y vendedores, a diferencia de otro tipo de mercado, como el monopolio, que es una única empresa que satisface el mercado, o monosolio, que es cuando hay un único comprador, aquí estamos hablando de que tanto por el lado de la oferta como el, el, por el lado de la demanda existen numerosos compradores y vendedores. Esto va a ser muy importante porque hará que ninguna empresa tenga poder de mercado, ninguna empresa tenga un peso tan grande como para poder alterar el mercado, como para poder variar las condiciones de funcionamiento del mercado, sino que se suele decir que el mercado está atomizado que son, no tienen ningún peso a nivel global, cada una de las empresas o cada uno de los consumidores, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo. Segunda característica, segundo supuesto de la competencia perfecta, es que las empresas producen un bien homogéneo. ¿Qué significa esto? Significa que los consumidores son indiferentes entre adquirirlo a una empresa o a otra no saben distinguir, eh, o sea, les resulta indiferente. A diferencia de lo que ocurrirá en otro tipo de mercado que estudiaremos más adelante, en el último módulo, que es el de la competencia monopolística, que es donde sí que tendría sentido cuestiones como las marcas, entonces yo soy monopolista de Coca-Cola y tú eres monopolista de Pepsi, entonces competimos monopolísticamente. Aquí no, la competencia perfecta, los consumidores son perfectamente indiferentes entre adquirirlo a unos o a otros, porque el bien es totalmente homogéneo. Es un supuesto que veremos que no se cumple en el mundo real con total plenitud en gran parte de los mercados, ¿no? pero que es importante estudiarlo para conocer las implicaciones que ello conlleva. Bien, eh, hemos hablado de libertad... Eh, nos queda... Mencionar otro supuesto que es el de la libertad de entrada y salida del mercado. No existen entrada, no existen barreras ni de tipo administrativo ni de tipo económico para que empresas que se vean atraídas por los beneficios que existen en el mercado pues decidan instalarse en él, o para que empresas que estén incurriendo en pérdida, puedan abandonarlo en su caso. ¿no? Esto facilitará el, que se produzca esa competencia, ¿no? Pues si hay unos beneficios muy elevados, entrarán nuevas empresas y, y demás. ¿no? Y se repartirá un poco el pastel de, del mercado. Y por último, el cuarto supuesto de la competencia perfecta es la transparencia del mercado. Transparencia del mercado o información perfecta. ¿Qué significa esto? Significa que los consumidores conocen, conocen los precios que hay y por lo tanto van a poder comprar a, aquella persona, a aquellas personas, a aquellas empresas que se lo ofrezcan a un precio más atractivo. Esto estará facilitando de nuevo el que las empresas, está la propiciando el que las empresas vayan a, a, a competir buscando ofrecer a mejores precios, a precios más competitivos. Y demás. Bien, Estos son las, los cuatro supuestos que se han de dar si estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. El, el segundo epígrafe del tema es el que nos habla del de funcionamiento del mercado de competencia perfecta. Como en cualquier otro mercado, vamos a suponer que las empresas van a buscar maximizar sus beneficios. Parece lógico y normal. La, eh, la competencia perfecta está basada en el libre juego de la oferta y de la demanda. De tal forma que existirá un equilibrio, como vimos anteriormente en el número 2, y las empresas venderán a ese precio de equilibrio. Ninguna empresa competitiva estará interesada en vender a un precio inferior, puesto que aquí todo lo que se produce se compra. La cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Tampoco ninguna empresa venderá un precio superior al precio de equilibrio, puesto que... Nadie le iba a comprar. Al existir información perfecta, los consumidores saben que tú se lo estás vendiendo a 5 y otro que lo está vendiendo a 4 pues se lo van a comprar a que no vende a cuatro. Nadie va a vender por encima del precio de equilibrio y nadie va a vender por debajo buscando obtener mayor cuota de mercado porque no es necesario, dado que al precio de equilibrio la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Puedes vender lo que quieras. Eh, Así es como funciona normalmente si se cumplen todos esos supuestos. ¿Eh? En la competencia perfecta tendríamos que distinguir entre el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo es muy posible que haya empresas que estén obteniendo beneficios. Eh, es normales para lo que trabajan. Pero dadas las características del mercado de competencia perfecta, y hemos dicho que una de ellas es uno de los supuestos, es que existe libertad de entrada y salida en un mercado, pues, habrá nuevas empresas que entren. Eso hará que la función de oferta se nos desplace hacia la derecha, cayendo el precio de equilibrio y, por tanto, disminuyendo los beneficios que van a tener, tendiendo a hacerse nulos en el largo plazo. Los beneficios extraordinarios que se pueden obtener en el corto plazo tenderán a desaparecer en el largo plazo. Del mismo modo que pues, si hay pérdidas, habrá empresas, las empresas que más pérdidas tengan, las menos eficientes, las menos competitivas, saldrán del mercado. Al reducirse la oferta, el eh, precio subirá y por tanto eh, desaparecerán esas pérdidas en el mercado, puesto que se estará favoreciendo también a las empresas que son más eficientes. Bien, analizados los supuestos de la competencia perfecta, pasaremos a, a desarrollar el epígrafe del de funcionamiento del mercado de competencia perfecta. En el mercado de competencia perfecta, como en cualquier otro, vamos a suponer algo que parece bastante racional, y es que las empresas van a buscar maximizar sus beneficios, van a buscar obtener el beneficio más alto posible. Lo podemos ver matemáticamente cómo será, cómo actúen dada esa, esa condición, que van a maximizar los beneficios. Lo beneficios de una empresa en general será la diferencia entre los ingresos que tenga, los ingresos totales que tenga, derivados de vender su producción, menos los costes totales en los que incurren, menos los costes totales en los que incurran. Si buscamos maximizar una función, lo más fácil es derivarla respecto de la variable de decisión, que la cantidad que van a producir, dado que el precio del viene dado, del bien dado por el mercado, como hemos visto anteriormente, derivamos e igualamos a cero, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son los ingresos totales? ¿Qué ingresos totales obtengo yo? Pues será cuántas unidades produzco multiplicado por el precio de venta de dichas unidades. Claro, el precio de venta, que es una constante, no viene dado por el mercado. Luego, la derivada de P por Q respecto de Q será P. Es decir, la derivada del ingreso total respecto de la cantidad es el precio. Menos la derivada de los costes totales respecto de la cantidad como explicamos en el módulo anterior son los costes marginales por lo tanto, el precio y el coste marginal ha de ser igual a C por consiguiente la primera condición de maximización de beneficio de la competencia perfecta nos dice que el precio ha de ser igual al coste marginal si pasamos el coste marginal al otro lado precio igual al coste marginal primera condición de maximización de beneficio de la competencia perfecta habría una llevamos una función igualamos a 0, nos pueden salir tanto los máximos como los mínimos. Luego tendremos una condición de segundo orden, y es que la segunda derivada de los beneficios respecto de la cantidad sea menor que 0, en tal caso sea un máximo. Es decir, que la derivada de precio menos coste marginal, vamos a poner la, de, la segunda derivada del beneficio respecto de la cantidad, sea menor que 0. Por lo tanto, la derivada de precio menos coste marginal sea menor que cero. La derivada de P, dado que es una constante, es cero. La derivada de 50 respecto de Q es cero. Menos la derivada del coste marginal respecto de Q ha de ser menor que cero. Por consiguiente, si multiplicamos por menos uno, cambiamos el, el signo, es decir, que la derivada del costo marginal respecto de Q ha de ser mayor que cero. Esta sería la condición de segundo orden de maximización de beneficios. Precio igual a costo marginal, primera condición. Segunda condición, que la derivada del costo marginal respecto de Q sea mayor que 0 el que la derivada del coste marginal respecto de Q sea mayor que cero, lo que nos está diciendo es que la curva de costes marginales está en su tramo creciente, ¿eh? porque son positivos los aumentos que tenemos, cuando tenemos aumentos de la variación de la cantidad, las variaciones de los costes marginales son positivas. Por lo tanto, estamos en el tramo creciente de los costes marginales haciendo el precio igual al coste marginal, para maximizar los beneficios, en la competencia perfecta. Habría un tercer una tercera condición de maximización de beneficios, y es que, aun haciendo esto, cumpliendo esto, la empresa no tenga unas pérdidas tales que le hagan cerrar. Es decir, yo puedo estar produciendo la cantidad que para mí es óptima, dada mi estructura de costes, dado el precio vigente en el mercado, pero aún así estar teniendo unas pérdidas muy grandes, porque aunque eso sea lo óptimo para mí, estoy incurriendo en unos costes excesivamente elevados sería una tercera condición que habría que tener en cuenta. ¿Vale? Bien. Esto nos va a hablar también, nos va a hablar también de lo que nos de lo que tenemos que desarrollar en el tercer epígrafe del, del módulo, que es la existencia de beneficios y de pérdidas en la competencia. Pero antes de ver los beneficios y pérdidas, directamente relacionados No obstante, queda para finalizar ese funcionamiento del mercado, observar este gráfico que es bastante ilustrativo. Mirad, he representado aquí una función de costes marginales y aquí el precio, ese precio que decíamos que era el precio de equilibrio en el mercado al cual venderían todas las empresas. Fijaos que hemos dicho que la primera condición de maximización de beneficios era que el precio fuera igual al coste marginal. Eso, el precio es al coste marginal tanto en este primer punto, punto uno, como en este punto dos. La condición de segundo orden, la segunda condición en la de maximización de beneficios nos decía que el coste marginal debía estar en su tramo creciente, es decir, que donde maximizará beneficios produciendo incluso dos unidades. Esa será la cantidad óptima, será la decisión que ha de tomar la empresa, dado el precio del mercado, dado sus costes, ¿Eh? Dada su estructura de costes Esa es la cantidad que ha de producir para maximizar el beneficio Si, no, si nos fijamos bien en el gráfico podemos verlo con mucha claridad Fijaos que en el punto 1 Hasta que llegamos a producir Un unidades El coste marginal Es decir, el coste de producir Cada unidad adicional Está siendo de esta cuantía Esta cuantía, esta cuantía ¿verdad? Está siendo muy elevado Mientras que el precio que estás obteniendo Por la venta por la venta de cada una de tus de esas unidades es aquí inferior por tanto todo esto es que el coste es mayor que el precio el coste es mayor que el precio el coste es mayor que el precio durante toda esta zona ¿qué es lo que está haciendo la empresa ahí? está perdiendo dinero está maximizando sus pérdidas por eso os dije que al derivar una función igual a cero podemos obtener tanto máximo como los mínimos, este era un mínimo es el mínimo beneficio que te puede la máxima pérdida que tú puedes obtener. Sin embargo, si tú sigues produciendo más unidades y si llegas hasta sub 2, vas a maximizar tus beneficios realmente. <coughs> Fíjate que el precio que vas a cobrar es este, sin embargo el coste de producir, una unidad más, coste marginal, es menor, luego esta, esto lo ganas, y esto lo ganas, y esto lo ganas, porque el precio es superior al coste de producir cada unidad. El precio superior al coste de producir cada unidad. ¿no? Todas estas unidades tú querrás producirlas, querrás producirlas porque por cada una de ellas estás ganando dinero. Por cada una de ellas estás ganando dinero. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta el punto 2. Si siguieras produciendo una unidad adicional, el coste en el que incurrirías sería superior al ingreso que ibas a obtener. luego bueno, no sería lógico hacerlo. No no más si dificultades no, no, si en el punto 2, pues, donde el precio es igual al coste marginal en su tramo creciente. Bien, recordemos que en el tema anterior vimos los costes, eso nos va a ser de mucha utilidad en este tema, estudiamos los costes y las relaciones que había entre los costes marginales, los costes variables en medios y los costes totales en medios, puesto que el siguiente epígrafe de este módulo es el que nos habla de punto de cierre y el punto de nivelación, directamente relacionado como decía anteriormente, con los beneficios que una empresa vaya a poder obtener, fijaos que aquí tenemos el, representados la relación existente entre los costes marginales, los costes totales medios y los costes variables medios, como vimos en el tema anterior, en el módulo anterior. Y hemos eh, dicho que para maximizar su beneficio la empresa hace precio igual a coste marginal. Imaginemos que el precio en el mercado fuese este de aquí el precio en el mercado fuese este de aquí la, lo que haría la empresa para maximizar beneficios es hacer precio igual a costo marginal aquí no, pues estamos en el tramo creciente, aquí, en el tramo creciente ¿Qué ingresos está obteniendo ahí la empresa? Los pues ingresos que está obteniendo es precio, ¿no? que no he dicho que fuera este por cantidad, esta es la cantidad que le hace maximizar beneficio, ¿verdad? precio por cantidad pero ahí ¿Cuántos son los costes variables en, en ese punto? Pues si estos son los costes variables medios, esto es igual al coste variable medio. Luego, los ingresos totales que obtiene, precio por cantidad, son exactamente igual a los costes variables. Ingresos totales igual a costes variables en este caso. Claro. ¿Qué beneficios estaría obteniendo? Pues si los beneficios son ingresos totales menos costes totales, los beneficios que tendría es que estaría perdiendo exactamente sus costes fijos. Las pérdidas en las que incurriría serían sus costes fijos. Veremos, a continuación, en el epígrafo siguiente, que ese es el punto que no se puede superar, es decir, que este será el punto de cierre que si el precio, dada la estructura de costos de la empresa, si el precio bajase de este nivel, la empresa saldría del mercado. Por otro lado, tenemos otro punto que es bastante significativo, que existe es aquí, que este es el punto de liberación, donde el coste marginal corta al costo total menos, es el punto de liberación. Fijaos que si el precio fuese de ese nivel, los ingresos totales que tendría la empresa serían toda esta área, pues esta sería el precio, el precio, y esta sería la cantidad que la empresa produciría, puesto que como hemos dicho, se la obtendría igualando el precio al coste marginal en su tramo creciente. Los ingresos totales que obtendría serían todo este rectángulo. Mientras que los costes totales en los que incurriría sería el resultado de multiplicar el coste total medio por la cantidad. Es decir, el precio sería igual al coste total medio ¿eh? Coste total medio por cantidad. Es decir, exactamente el mismo nivel. En el punto de cierre los ingresos totales son iguales a los costes variables. En el punto de nivelación tenemos que los ingresos totales son iguales a los costes totales. Es decir, que se nivelan los ingresos por los costes que el beneficio es cero. Siempre que el precio esté por encima de este nivel, ya empezaremos a obtener beneficios positivos. Siempre que el precio esté por debajo de este otro, el punto de cierre, la empresa tendrá que salir del mercado. Vamos a verlo gráficamente cómo sería, que es lo que nos pide el siguiente epígrafe del tema, la existencia de beneficios y de pérdidas en la competencia perfecta en el corto plazo, vamos a verlo gráficamente apoyándonos del análisis que tenemos eh, desarrollado aquí. Fijémonos que si ponemos costes marginales, costes totales medios, costes marginales recordamos que cortamos los costes totales medios en su mínimo y costes variables medios contamos que el coste total medio y el coste variable medio se tienden a juntar en el infinito bien, si el precio es así de alto como es que hemos señalado aquí la empresa para maximizar beneficios hemos dicho que hace precio igual a coste marginal de su tramo creciente. aquí lo tenemos es decir, que la cantidad que va a decidir producir va a ser esta, va a ser cantidad óptima para la empresa ¿Cuáles serán los ingresos totales que tendrá? precio o cantidad todo este ¿vale? ¿En qué costes incurrirá? Pues si tú estás produciendo esta cantidad, el coste total medio que estás teniendo es este de aquí, ¿verdad? Es el coste total medio asociado a, este, a esta cantidad, a este valor. Este es el coste total medio. Luego, los costes totales que tú tienes son todo esto de aquí, todo esto de aquí. Y los ingresos totales, esto de aquí. Los beneficios son la diferencia entre ingresos totales y costes totales. Es decir, que todo este rectángulo que tenemos aquí nos está mostrando los beneficios ¿Eh? hasta llegar aquí. Todo esto son los beneficios que tendría de esta empresa, gracias a que el precio es superior al del punto de migración. Vamos a representar a continuación una empresa que incurriría en pérdidas y que, por tanto, debería salir del mercado dentro de las distintas posibilidades que existen Produce la empresa? Aquella que era igual al precio al coste marginal en el tramo creciente de es decir, aquí. Luego, estos serán los ingresos totales que tendrá. Precio por cantidad. ¿Y ¿En qué costes incurre? Fíjate que los costes totales quedan hasta aquí arriba. ¿verdad? Coste total medio multiplicado por cantidad. Todo esto serán los costes totales. Luego, si estos son los ingresos y todos estos son los costes, todo esto son pérdidas. salir del mercado. ¿Qué otra posibilidad existe? Pues que el precio no esté por encima del de, de punto de nivelación ni por debajo, sino que esté entre medias, ni por debajo del punto de cierre, sino que esté entre medias. ¿Qué ocurrirá si el precio está ahí? Vamos a representar la tira. Si el precio está entre medias del punto de nivelación y el punto de cierre vamos a tener una situación que vamos a tener que considerar con bastante detalle. Coste marginal, coste total medio, coste variable. Si el precio está en un lugar intermedio entre el punto de nivelación y el punto de cierre, la empresa, para maximizar beneficios, como hemos explicado anteriormente, hará precio igual a coste marginal en el tramo creciente de estos. Es decir, producirá una cantidad tal que haga casi igual el precio por el coste marginal en el tramo creciente. Esa es su cantidad de Luego, sus ingresos serán precio, que es lo que tenemos medido en ordenadas, multiplicado por accisas, por cantidad que lo que tenemos medido en cisas. ¿Cuáles son los costes totales en los que ocurre Coste total medio. Buscamos cuál es el coste total, medio, ¿eh? para esa cantidad producida. Por consiguiente, estos son los ingresos totales y hasta arriba son los costes totales. Esto que tenemos aquí son pérdidas. La diferencia entre los costes y los ingresos. Pero tenemos que pensar qué hace esta empresa. Fijaos que esas pérdidas son menores que los costes. Los costes fijos son la diferencia entre los costes totales y los costes variables. Es decir, si aquí tenemos el coste total medio y el coste variable medio, todo esto serían los costes fijos. La diferencia entre el total y el variable. Todo esto serían los costes fijos. Y las pérdidas son inferiores. Son inferiores a los costes fijos. Es muy interesante esto. Las pérdidas son inferiores a los costes fijos. ¿Qué debe hacer esta empresa? Una empresa que tiene pérdidas, en principio parece, parece que estemos tentados a decir, pues que cierre. En este caso, no sería racional cerrar. ¿Por qué? Porque si cierras, vas a tener unas pérdidas que serán superiores a las que tienes trabajando. En el ejemplo que os puse anteriormente, si yo he pagado ya mil euros de la fotocopiadora, de del alquiler, si yo trabajando solo pierdo 300 Será mejor perder 300 que cerrar y perder los 1.000 euros enteros. Aunque tenga pérdidas, esas pérdidas son inferiores a sus costes fijos. Por tanto, esta empresa debe seguir en el mercado. El último epígrafe de este módulo es el que nos habla de la curva de oferta de la empresa competitiva. Hemos visto en los epígrafes anteriores que existía un punto de cierre que nos decía que por debajo de un determinado nivel de precios la empresa no estaría interesada a permanecer en el mercado puesto que sus pérdidas serían tan altas que no serían eh, sostenibles que tendría que salir del mercado. Si el precio estuviera por encima de ese punto de cierre que recordad que vimos que era el mínimo del coste variable medio si está por encima vimos que en todo este tramo la empresa tenía pérdidas, pero que era mejor continuar en el mercado. el ejemplo que os he puesto, si en vez de perder 1.000, que es el coste fijo, trabajando, pierdes solo 300, pues será mejor perder 300 que perder 1.000. Obviamente, eso no es una situación que pueda perdurar durante toda la vida. Tú tendrás que cambiar toda la estructura de coste de tu empresa. Tú no puedes estar perdiendo 300 todos los meses. Aunque perder 300 sea mejor que perder 1.000, todos estamos aquí para ganar. Es decir que habrá que cambiar la estructura de costes, dado que el precio no es la variable que tú puedes controlar que subiera el precio ¿eh? que el precio fuese más alto y ya eh, pudieses obtener beneficios lo que tú puedes como empresa controlar es tu estructura de costes, tendrás que pensar de qué forma vas a, a minimizar esos costes de forma que puedas obtener en el largo plazo beneficios, pero en el corto plazo mejor mantenerse perdiendo 300 es decir, que si el precio está por aquí, la cantidad que desea ha la empresa es esta. Si el precio está por aquí, la cantidad que desea ha en el corto plazo la empresa es esta. Precio y cantidad, ¿verdad? Puesto que el precio es igual al coste marginal, es un tramo creciente para maximizar el beneficio. Y ya cuando alcanza aquí, pues el punto de liberación, y a partir de aquí, si el precio es mayor, pues ya son beneficios los que tiene la empresa. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una relación entre precios y cantidades. Una relación entre el precio del producto y la cantidad que la empresa desea ofertar. Esto es una función de oferta. Esto es una función de oferta. A este nivel de precios, esta cantidad. A este nivel de precios, esta cantidad. A este nivel de precios, esta cantidad. A este nivel de precios, esta cantidad. Este precios, esta cantidad. Esto, la función de costes marginales. Es la función de oferta de la empresa. Pues usted pues, no relaciona el precio con la cantidad que la empresa desea producir. Pero hasta dónde? Hasta el mínimo de explotación, obviamente, porque si el precio es inferior, no va a producir, va a salir del mercado. Es mejor perder mil que perder 1.200. ¿Vale? La curva de costes marginales a partir del mínimo de explotación, es decir, a partir del mínimo del coste de variable medios, es su función de oferta. De la función de oferta individual de la empresa. Para llegar a obtener la función de oferta global del mercado, tendríamos que sumar horizontalmente las funciones de oferta individuales de todas y cada una de las empresas que están en ese mercado. Sumar horizontalmente. Recordad que entonces ya a tener una función de oferta del mercado. Sumando las funciones de demanda que obtuvimos en el tema del comportamiento del consumidor, llegábamos a tener función de Luego, aquí cerramos ya el círculo. Ya cerramos el círculo. ¿eh? Y hemos visto, por tanto, cómo funciona el mercado competitivo. Siempre buscando maximizar beneficios, pero siempre que no tengas unas pérdidas superiores. Claro, porque buscando maximizar, Recuerdo que dijimos la tercera condición de maximización de beneficios, es que, aún estando maximizando, no tengas unas pérdidas tales que te hagan cerrar. Es decir, que no estés por debajo del punto decía ¿de acuerdo? bueno, pues esto es el, el módulo de la competencia perfecta en el módulo siguiente veremos otro tipo de mercado que es el, el monopolio en el que una única empresa satisface toda la demanda del mercado por lo tanto no existe ningún tipo de competencia con ninguna otra y en el último módulo veremos otra forma de, de mercado como son el oligopolio y la competencia monopolística. Como en este módulo, como en todos los anteriores, tenéis, además de mi explicación en pizarra, el material que os he proporcionado en PDF. En ese material tenéis explicaciones en algunos apartados un poco más amplias de lo que tenemos aquí, por una cuestión no había de tiempo. Y además tenéis ejercicios numéricos con los cuales os podéis ejercitar. No, va, no se os va a preguntar sobre esos ejercicios numéricos en el, en el test del final de cada módulo, pero sí que es interesante siempre, pues para comprender mejor la teoría, plasmarlo a través de un ejercicio numérico. ¿De acuerdo?